Las hadas son pequeñas criaturas de los bosques de cuerpo femenino y alas Las cuales muchos consideran como reales Hoy aquí podríamos ver por fin una de estas que fue encontrada en el patio de una casa Comenzamos Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack Investigador Únete al Team ya hace tiempo circuló un video en Facebook sobre el descubrimiento de lo que aparentemente sería una hada real El descubridor fue Juan Carlos Rojas Torres de Monterrey, Nuevo León Quien con un video de un poco más de un minuto explica lo asombroso de su encuentro Hola buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Rojas Torres. Quiero mostrarles este pequeño extraño ser que me encontré esta mañana en mi patio. No sé realmente qué sea, pero tiene la forma de una pequeña hada o un ser con alas. La verdad es que se encuentra un poco disecado. Se aprecia que tiene cinco dedos en sus pies y cuatro dedos en sus manos. No se puede apreciar muy bien su rostro o su cabeza. Ya que parece ser fue atacado por algún insecto o alguna ave. Pero se aprecia que murió como en el rostro. Espero que este video llegue con el señor Jaime Maussan. Y pues si te gustó el video por favor dale like. Compártelo. No sé nada más que decir. Gracias por ver este video. Y pues hasta pronto. A simple vista y aunque la calidad del video no es muy buena, podemos ver un pequeño cuerpo alado, al parecer momificado o seco. Juan Carlos nos menciona que por la posición de la criatura, parecería que murió defendiéndose de algún depredador. Cuenta con cinco dedos en los pies y cuatro en las manos, haciendo este cuerpo aún más misterioso. El relato puede ser creíble, pero si prestamos atención podemos encontrar detalles que nos hacen dudar bastante y uno de ellos es cuando menciona que ojalá el video lo pueda ver el señor Jaime Maussan esto ya nos indica que quizá el señor pueda ser fan de él y simplemente quiera estar llamando la atención otro de los detalles es que jamás mueve a... a a esta hada de la palma de su mano nos la presenta tal cual pero no la mueve, no la expone la levanta para que veamos eh, con detalle cómo está formada así que eso es muy muy extraño y muchos otros elementos que ahora vamos a ver ¿ustedes creen que sea en verdad una hada? independientemente si creen en estos seres o no primero vamos a analizar el cuerpo y es que hay elementos que no corresponden al mismo. Por ejemplo, las alas se ven frescas y el cuerpo momificado. Si esta criatura hubiera pasado por el mismo proceso de descomposición, las alas serían las más desgastadas o simplemente ya no existirían. Pero como vemos, se ven completas e incluso brillantes. Otro factor extraño son las extremidades inferiores, que son muy similares a las ancas de rana podemos notar que incluso la forma y puntos de flexión son idénticos. Juan Carlos menciona que tiene cinco dedos en las patas y cuatro en las manos, y justamente algunas especies de ranas cuentan con igual número de dedos, como podemos ver. En esta imagen podemos comparar cómo se hace el cuerpo de una rana al secarse, y si lo comparamos con la criatura del video, podemos notar ...los similares que son. Finalmente tenemos las alas... ...que en comparación con algunos insectos alados ...podemos notar que bien pudiera tratarse... ...de este tipo de alas. Aquí podemos ver las comparativas. Por lo que la conclusión de esta evidencia... ...es que posiblemente a un cuerpo seco de una rana... ...le pusieron alas de algún insecto... ...y esa es la razón del por qué Juan Carlos no mueve el espécimen ni nos muestra la parte de atrás, por lo tanto, me parece que este video es falso. Esto no quiere decir que las hadas no existan, yo aún quiero creer que los seres elementales están ocultos ahí en los bosques, y les tengo un super anuncio porque gente de Mérida, Yucatán, Pongan atención, nos vamos a ver este 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre en el Museo Paranormal de Jorge Moreno, allá en Mérida, Yucatán. Voy a ir a grabar, vamos a hacer el recorrido en el museo, vamos a firmar autógrafos, tomarnos las fotos y lo más, lo más increíble es que voy a conocer a la Legión Oxlack que está allá en Mérida, así que toda la Legión Oxlack de Mérida, Yucatán. Los veo ese sábado 9 de noviembre en el Museo Paranormal de Jorge Moreno en Mérida. Un abrazo a todos y allá nos vemos.